¿La ¿tinto? Sí. ¿Te regalas un pinto? ¿Un pinto? Sí, pequeño. ¿Con qué ¿Te ¿Te gustaría? Solo por ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Te quieres un pinto? ¿Te un Bueno, entonces estamos aquí con el socio. Bueno, y vamos a hacer un nuevo test. Vamos a hacer esta semana test de tintos o de café. ¿Y sabes por qué le dicen tinto de café? No. no. no que todos los colombianos le dicen, todos los colombiches le decimos tinto al café, güey. Ah, pero eso no es en Colombia. Sí, ¿por qué? San Google dice que porque... Alguna vez le dije porque, como se preparaba el café, era muy parecido a como preparaban el vino. <risa> sí, güey. Entonces, bueno, arrancamos por. Bueno, la idea es probar los diferentes tintos <risa> que hay aquí en Bogotá. Arrancamos por Starbucks. pero bueno, vos, hágale. A lo que vinimos. ¿Qué tal? Pues personalmente me gusta mucho, porque me parece que lo hacen balanceado como a mí me gusta y me parece que en pocas partes, esta es la versión más pequeña y es normalmente como en Estados Unidos la sirve que ya son muy de mucho café, entonces esta me parece una versión bastante grande para hacerla más pequeña y me parece que está muy bien balanceado y siempre me ha parecido muy bueno sí eso para hacer el tinto pequeño está gigante pues aquí pues el, el, el Starbucks nos costó este, nos costó $5100 $5100, sí es el más caro en el mercado pero, sí, pero sí. creo que lo que he visto por ejemplo, ahora vamos a ver más adelante en Juan Valdez y Omar, creo que están en $4700 o $4400 pero ahora lo vamos a ver más adelante es pero, que yo no tomo tinto, yo no soy tintero. Pero aquí, el otra vez estaba viendo un man que se toma 38 tintos no, al día. No, wey. O sea, ese man que le dan un red de no, no le sirve para nada. No, el tinto entonces, es, es adictivo. Entonces traje aquí a un adicto al café negro, al tinto, sí, a, sí. a que nos, dijera, nos diera su opinión, a ver cuál es el mejor aquí en Bogotá. Bueno, Arrancamos por el más puffy por Starbucks, pero bueno, vamos a seguir aquí el probando en el... Que si vamos a hacer un tour de, de tintos, bueno, el mal es adicto, así que puede estar todo el día tomando tintos. Sí, <risa> no problema, exacto, claro. entonces, entonces, este está para mí dentro de los mejores. Bueno, entonces Starbucks está bueno. Muy bueno. 5100 y bueno, está grandísimo, ¿no? Bueno, ahora vamos para otro y a ver cómo nos va. Dale. Ahora vamos aquí con el socio para el OMA. Vamos a probar cómo, cómo nos va con OMA. Vale. La segunda parada. Bueno, aquí tenemos presentación eh, a la mesa. Los hijos lo van a estafar. ¿Este cuánto que nos costó? Bueno? 4.600 pesos en OMA. 4.600 el quinto pequeño, ¿no? El pequeño. El señor nos dijo que esta presentación o, o la medida que viene en vaso de cartón es exactamente igual. Ok, cuéralo, a cuéralo, el veredicto. Estamos esperando el veredicto. Es un café, me parece un poquito más como aguado, no, es, no tiene como la misma consistencia del que probamos en primer lugar en Starbucks, pero se me parece un café que por el precio que tú pagas no, no tiene como la calidad que deberíamos tener aquí en Colombia, pero pues... A ver, ¿se cuento lo que nos costó? 4.600, okay. la media es... Pues, Hola, pero creo comer. que menos de la mitad del No está tan bueno, está... No está tan bueno, es, Está... está ¿no? Le echaron un poquito. que Literal, es como más aguado, se siente como más aguado, entonces cambia bastante. Pero bueno, listo. Seguimos con otro y... Ahí, Vamos para va, Juan Vamos para ganar de Starbucks. Vamos a de Bueno. Bueno, sí. estamos aquí con el boss de Juan Valdés. La Esa, parada. Es, el, el, es el más popular, no está lleno. Sí, sí. La lo único donde hemos encontrado filado, vamos a probar a ver qué tal los va. Gracias. Eh, dame un tinto. Es el, el pequeño, por favor. pequeño, tradicional no, no sé cuántos gramos era el de... contra el americano tradicional, volcán sí. pero allá serían que por ahí 200, 300, la de, ¿no? ahorita en camino un más pequeño, ¿cuántos mililitros tiene? este es extra grande, el más pequeño vale 3 90 mililitros, yeah. y vale... 90 mililitros, 3900. Ah, sí, es bueno, yo aquí veo más no parecido al tinto normal que le dan a uno aquí en Colombia en la oficina pues el, el de el de Oficina es no, el que más parecido hasta ahora es el ahora. más parecido por ahora Y esto nos costó $3,900 Vamos a ver qué dice quién? Es el... duro Bueno Juan, pues, a ver qué. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué tal? Es, me parece un café muy, muy bueno. Está balanceado. Eh, para mi gusto está muy pequeña la presentación. Creo que son, es que son 80 mililitros. Son 80 90 mililitros. Es el más pequeñito de todos. ¿no? Claro Hasta que... el momento ha sí es el más pequeño. Claro que yo veo que es como igual al de Oma, ¿no? El de, Oma estaba sí, el de Oma también estaba pequeño pues la presentación venía diferente pero sí estaba pequeño me parece se siente como mucho más fuerte es un tinto o un café que a mi modo tiene como mejor calidad que el de Oma mucho mejor calidad que el de Oma pero me sigue gustando la primera opción que fue Starbucks. Starbucks solo está como sigue más, fuerte, ¿no? más fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero igual sigue de... siendo un café muy bueno. El de Starbucks tú lo no has alcanzado a leer. O sea, yo con tapado casi todo he alcanzado a, a tomar la aroma. Entonces, estos no. Pero este, de los tres que llevamos, eh, lejos es el segundo mejor. Bueno, acá seguimos en nuestro tour cafetero Rolo. ¿Cómo vamos, Juan? Ya, Excelente. Ya, su, ya frío, ya vamos. Lleva su tercer tinto y ese Entonces. es el remedio para los rolos del frío. para el frío? Remedio, el remedio para el frío de los rolos es tomar tinto. <risa> ya. El último toca envenenárselo con, roncitos. con roncito. Con roncito con la tientica. <risa> ah, mía. Mía. Mía. llegamos al tostado. Última parada por ahorita. Por ahora <risa> sí. A ver, compré su tinto a ver cómo le va <risa> El más pequeñito que tenés. ¿qué vale un tinto pequeñito? 900 ¿900 ¿cómo es el tinto? <risa> oh pero es que, a ver, era ese chiqui chiqui güey. ¿Hay otro? Qué pena el tamaño, no, ya déjalo ahí, ahí está ¿Cuál es la otra medida para ver? Ese ¿Y ese vale? 300 Y el que le sigue, ¿cuánto vale? $2,500 o no, $2,700? Más caro, $2,700, así está perfecto, $900, $1,300. un y un salve? Nada, gracias. Vamos a probar el de tostado. Mucho más pequeño, $900 pesos y vamos a ver A acá. ver, cómo está el sabor. <risa> Sin palabras. <risa> o sea que está feo. Le gana el de Oma, que ya habíamos hablado, el de Oma, que ¿Sí? es muy clarito, muy aguadito. ¿Y este, peor Este está. Acá? Este está acá. Oh, Lejos, o sea, la escala va Juan Valdés y Starbucks, peleando ese primer puesto. Lejos está Oma. Oma casi que se compararía con el de Tostado. Oma con el de Tostado? Sí. Uf, pero el de Oma, ¿cuánto costó? 4.300. Okay. no Lo que le cobraron? Los cobraron, voy por el nombre. Sí, <risa> total. Oma fue 4300, Juan Valdez 3800, este 900 y 5100 de Starbucks. ¿Eh? De Greca pequeñita. Bueno, llegamos aquí a la típica cafetería bogotana de Greca. Vamos a hacer la prueba del último tinto, a ver cómo nos va. El típico, este es el típico Tinto Rolo, güey. Tinto exacto. ¿Me un tinto, por favor? Uno. Por ahora. Hombre. El típico, típico. ¿Cuánto vale? Mil. ¿Cuánto? Mil. ¿A cómo? <ríe> es mi impresión ¿no? antes tenías una greca más grande? ¿O siempre ha sido esa? No, la mía más grande. ya le más para Sí, ya que venía por la empanada. Sí. Gracias. ¿Verdad que no se está ¿Por ahora? ¿Coca-Cola? No, aquí no venía. Bueno, aquí tenemos el típico tinto, tinto, bogotano rolo de Greca. Así es como lo sirven. Y el típico precio de Bogotá, mil, mil. Bueno, Pachito, pruébelo. A ver, Juan, aquí lo voy a probar, a ver cómo nos va. Ya, para terminar el día de hoy probando tintas ¿Para, hacer, para terminar con el análisis. Con el análisis. El análisis tintero. Lo ¿No, veneno no? no, no. <risa> Porque con este frío aguanta el venenamiento. ¿Qué tal? La primera diferencia es que casi no lo puedo uno probar porque sale demasiado caliente. Entonces ah, claro, ya es, que es, tinto de no es como los otros de <risas> o de Tostado de Juan Valdés. Sale muy muy caliente. Entonces obviamente voy a esperar un poquito. No pude percibir la primera sensación porque estaba muy muy caliente. El primer golpe está duro. Bueno, aquí Juan ya se está tomando su último tinto, Me adicto al tinto. Dejamos, dejamos para último la hora del frío, la noche, la noche frío bogotana, que es el típico tinto de la madrugada y de la noche bogotana, ¿no? El de Greco. El de Greca y el típico precio que es mil pesos no, no sé cuánto creo que los carritos lo cobran más barato no los que están sí. en la calle, como 800 sí, la... pero la diferencia no es mucha, 800 pesos, pesos. ¿pero qué tal de este sabor? muy buen sabor, obviamente lo que les dije al principio, muy caliente que eso pues también, para estos días que ha he hecho tanto frío y un tinto que esté caliente, pues es muy rico este está muy fresco y lejos le compite a los dos primeros, eh, por calidad de café obviamente el de juan valdez y el de starbucks es muy buena pero este lejos le ganar al de Oma y al de tostado pero lejísimos entonces perfectamente se acomoda en el tercer lugar del día entonces de pues por ranking el primero ganó no starbucks A no es starbucks ya además que era un pocillado exacto y le sigue el de juan valdez este queda como tercer sí. lugar y este, cuarto pues queda, dos. Oma y cuarto sí. esos dos se pelean el último lugar por decirlo así Oma y tostado no, no, es que un tinto caro como el de Oba quede peleando al final. Quede peleando, ¿qué <risa> Pero yo, no yo, no, yo nunca soy sido muy fanático de Oba. Pero, pero el de Greca es muy recomendado. Eh, excelente. No, tinto. Los que vengan de fuera de Colombia a Bogotá siempre tomen tinto de cafetería, así como, como mostramos en el aviso Cafetería. Ese es el tinto típico bogotano, ese es el mero mero. <risa> muy, muy buen tinto. Recomendación para todos. Y ahora en ranking de precios, ¿cuál fue el más caro? El de Starbucks. El de Starbucks. Ese nos costó. Para cuatro. mí sería más caro el de. Por el tamaño, relación de todo, vendría siendo más caro tanto el de hoy. Sí, no, el de Juan Valdés, porque... Pero el precio que pagamos, el que más pagamos fue Starbucks No fue Tarbo, 5.700. 5.700. Después el de Juan Valdés, ¿no? El de Oma. El, el de Oma, me pareció carísimo. 4.300, si no estoy mal, 4.600, 4.300 y... No, sí, Chiquitico. Que... Después fue 3.850 el de Juan Valdés. Y buenísimo. Buenísimo. 900 pesos el de Tostado y este 1.000 pesos. <risa> el de Tostado y este en precio compiten de una, para pero la este está esta. mejor. Años luz se llevan de Prostavial Oiga Juan Muchas gracias por pasar el día aquí haciendo, todos, haciendo haciendo haciendo como le decimos a esto, tour tintero por la tintero ciudad, y por Rololandia y ojalá se den like a todos los videos de Manios. y no olviden ahí, les pongo el Instagram de Juan para que nos sigan en Instagram y no olviden suscribirse, darle like al video y bueno, a tomar tinto yo no soy de tomar tinto, pero acá traje el experto que fue el que les dio todas las recomendaciones muchas gracias, Aiga, Juancho, muchas gracias por, vale. por pasar todo el día tomando tinto gracias, <ríe> tarde para todos Salud.